Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Quiero platicar de uno de los temas que más me fascinan, multiplicación de fracciones. Antes de comenzar, repasemos unos conceptos básicos. Tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador. El número de abajo se llama denominador. El denominador, el número de abajo, nos dice cuántas partes se divide el entero. El numerador, el número de arriba, nos dice cuántas partes tenemos del entero. Para hacer una multiplicación de fracciones, veamos el siguiente ejemplo. Un medio por un medio... Es igual. Bueno, las multiplicaciones de fracciones tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos que numerador con numerador 1 por 1 y denominador con denominador 2 por 2. Y esto es igual a 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Y no lo podemos reducir. Siguiente ejemplo. 2 tercios por un quinto y de nuevo numerador por numerador y denominador por denominador entonces tenemos 2 por 1 y 5 por 3 15 entonces tenemos que es 2 por 1 y 15 y aquí tampoco lo podemos reducir más tercer ejemplo 2 quintos por un cuarto y de nuevo numerador por, nu por numerador 2 por 1 y denominador por 5 den por 4 2 por 1 2 y 5 por 4 20 aquí si sí lo podemos reducir como los dos son pares le podemos sacar mitad 2 entre 2 a 1 y 20 entre 2 a 10. Cuarto ejemplo: 2 quintos por 3 medios. Número 2 por numerador: 3 por 2 son 6, 5 por 2, 10. Aquí lo podemos reducir todavía una vez más: los dos son pares y podemos sacarle mitad. 6 entre 2 a 3 y 10 entre 2 a 5. Último ejemplo. 2 sextos por 2 tercios. Y lo nuevo, numerador por numerador, numerador 2 por 2 y denominador por denominador, 6 por 3. Entonces tenemos 2 por 2 4, 6 por 3 18. También podemos sacarle mitad porque los dos son pares. Y tenemos que 42 a 2 y 182 a 9. Y ya no lo podemos reducir más. Bueno, te dejo unos ejercicios para que lo practiques. Si tienes alguna duda, ponlos en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video.